En alguna oportunidad usted ha escuchado hablar acerca de la silvicultura urbana? Específicamente, usted sabe en qué consiste? En nuestro país contamos con, con estos espacios. Pues a continuación estaremos despejando estas dudas y le daremos a conocer estos importantes detalles para que también lo pueda tomar en cuenta. Quiero presentar a Marco sanginés presidente del Club de Leones de San Pedro, que nos brindará estas informaciones y estos detalles correspondientes acerca de la silvicultura. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas está? noches, bueno. es un gusto que nos acompañando, bienvenido. Muchísimas gracias, He agradecido por la invitación, muchísimas gracias. ¿Qué es la silvicultura? la Silvicultura silvicul urbana. Claro, silvicultura urbana eh, en realidad se trata sobre el, la la cultura selvática en la en, en, la, en, en un ciclo urbano, en una ciudad. ¿no? Se habla de la cultura selvática urbana, de ahí viene silvicultura urbana ¿eso qué quiere decir? que eh, las la, la la ciudades, el urbanismo en realidad ha cortado mucho la comunicación entre los humanos la naturaleza eh, todo en las ciudades, en los bosques de cemento como muchos poetas eh, hablan sobre el tema del bosque de cemento eh, ya no hay el contacto con la naturaleza entonces, ¿cómo podemos los humanos ser recíprocos con la naturaleza si no estamos en contacto con ella? Es decir, ¿se están obviando estos diferentes espacios, espacios verdes, espacios en común? ¿No se está pensando tanto en ello? Exacto, bien la idea es justamente crecer. en eso. Ajá. La idea es que a través, a través de la civil se vaya creando espacios selváticos urbanos. ¿Ya? Correcto. Claro, ahora no va a ser selvático, selvático claro. no como en África, no, ni amazónico. Pero por lo menos tratar de entrar y que las raíces de los árboles entren en comunicación con los humanos. Porque ustedes saben que los, los, los árboles se comunican a través de las de sus raíces. Eh, eso, eso, eso, eso, ha sido. No es, no es una noticia de, de ahora, es una noticia, es una noticia de hace miles de años. Los nórdicos ya hablaban sobre el tema de la comunicación de los árboles Por eso razón los dobles, que eran los árboles más importantes Que eran los, los árboles más fuertes Se los consideraban como los hijos de los dioses Los primeros hijos de los dioses Y por esa razón que también se hacían sus coronitas de hojas de roble Para identificarse con el poder que significan los árboles ¿ya? Yeah. Porque el poder eh, en, la, en la naturaleza es la comunicación con el todo, con el cosmos entonces, nosotros los humanos en las ciudades perdemos esa, esa esencia de la comunicación con la naturaleza y nos vamos más a, digamos, a ser un poquito esclavos del sistema. La civicultura por tanto, es una, es una oportunidad, digamos, es una, es una materia eh, que se dedica justamente al estudio de ese tema. ¿Cómo vamos a tratar de poner de hacer la ciudad que sea más selvática, porque la ciudad, si no tiene árboles, no tiene pagaritos, no tiene vida, etc. etc. ¿no? Además que los árboles en una ciudad sumamente importante porque descontamina el ambiente, ¿no? Pero también hay clases de árboles, no es cualquier árbol. Cada árbol tiene una forma, eh, digamos, un trabajo que realizar. Hay unos que oxigenan más, otros que oxigenan menos, otros que purifican el ambiente, otros que dan color, otros atraen la humedad, etc. Hay, es, una, es un estudio gigantesco de los árboles. Por eso justamente hay, hay expertos en ese tema, que, que en este caso estamos trabajando con la, con la, con la Universidad Tecnológica Boliviana y con ellos estamos haciendo este, este tipo de trabajo para, para implementar la silvicultura en las ciudades. ¿En nuestro país contamos con este tipo de espacios? No. Se está intentando Se contar. está comenzando a poner las primeras semillas ya. ya, por decir Para que poco a poco vayamos Entendiendo lo que significa eh, La silvicultura, lo que significa Los árboles y la naturaleza En sí Bueno, este no es mucho problema, digamos En, en, en Santa Cruz, en el Beni Donde hay alto que El tema es en, en las ciudades que son más Áridas, como La Paz, por ejemplo no Pese a esa, esa circunstancia Aquí en la ciudad de La Paz en la zona de Obrajes, en, en, en Calacoto, la Florida existen árboles que son muy interesantes justamente los, los, los estudiantes de la universidad y el Centro de Investigación de Universidad de Técnica Boliviana ha logrado eh, identificar árboles que son muy antiguos muy antiguos y que son hitos, que seguramente han estado mucho antes tienen una cosa de 400, 500 años de vida entonces, eh, pero nosotros no, no los conocemos, no sabemos. O sea, claro. no tenemos la menor idea de lo que es... En diferenciar. En eh, diferenciar. Y uno de ellos todavía se encuentra dentro de una escuelita que está en Obrajes. Entonces, vamos a... Eh, estamos programando, proyectando, hacer una, una especie de eh, eh, homenaje al, a, a esos árboles, ¿no? Que son los árboles más grandes. Eso es parte de la silvicultura, ¿no? saber qué pasa con estos árboles. ¿no? Cualquier rato una construcción los puede destruir. Ah. No sé si ustedes eh, debe, se deben recordar de la universidad um, que está, Franz Tamayo, sí. que está en la, en la avenida Bush. Sí. ¿cierto? ¿No es cierto? No. Eh, la... La no, no es sí, Franz Tamayo, perdón. La Franz Tamayo está al frente sí. del otro colegio. Yo estoy, yo estoy equivocado. Sí. En la, en en la Bush está... Loyola. Exacto. ¿No? La Universidad de Loyola. Y han construido el edificio de la Loyola. Hay un árbol, es delante. Ese árbol es un, es un molle, es un, en un molle que yo lo conocí verde, ahora está sequito, pero no significa que es un, es un monumento, porque es un árbol que ha tenido muchísimos años, los estudios le calculan 400 años a ese árbol, por esa razón que no lo han cortado, bueno, no diré que por esa razón, pero es una de las razones por la cual ese árbol esa pieza es mantenida hasta ahora, es como un monumento, digamos, se encuentra justamente en la misma fachada de la Universidad ¿No Entonces, esos detalles son, y muchos otros detalles más, que, que también es necesario proba, aprovechar de hablar sobre la creación de los jardines y los parques que, donde se puedan poner árboles eh, frutales, eh, hay plantas que son alimentares, que son comestibles y hacer un poquito la tendencia de la, de la agronomía urbana, ¿no? En fin, es un proyecto bastante grande, bastante interesante, donde los técnicos en este tema son los que ya pueden dar, digamos, los detalles cómo de cómo desarrollarlo. Por ejemplo, para este tipo de espacios de estos lugares, ¿se necesita, se requiere que sean amplios, espacios amplios, o puede ser un, un espacio un poco más reducido para este tema de la silvicultura urbana? Mire, eh, si, entramos, eh, si entramos en una selva, ¿no? En una selva en... Por decirle, en 10 metros cuadrados encontramos 20 árboles, ¿no? pero dice diferentes especies. Claro. Porque entre los árboles tienen una Cada conexión su y su función. Los más altos que crean sombra, los más, eh, otros, más pequeños que viven en sombras bajas, etc. Hay una comunicación, una sincronicidad en, en la naturaleza. En la ciudad de La Paz se puede, se puede armar, eh, digamos, se puede hacer un trabajo de silvicultura. Porque tenemos eh, pisos ecológicos, ¿no? Y tenemos alturas diferenciadas, pues, este, hablándoles del alto, vamos bajando, vamos bajando ¿Sí? hasta llegar a Calacoto, coto, ¿no? ¿Sí? Donde hay una, hay una diferencia. Entonces, en cada altura existen diferentes formas de árboles que van, que, van a que van a crecer. En la ceja, por ejemplo, la queña, la... La queña, ¿cómo se llama la otra? ya. Eh, en, en las partes más bajas hay árboles más pequeños que no son muy altos pero si vamos bajando van creciendo árboles mucho más altos por ejemplo los eucaliptos que son los rompevientos, ¿no? Exacto pero el eucalipto por ejemplo es un árbol un poco egoísta por decirle porque a su alrededor no crece nada, entonces eh, y, eh, pero sí tiene una función interesante también, ¿no? pero hay otros árboles que digamos son más eh, más por decir, eh, más fractálicos si hablamos, ¿no? que esa, esa forma de su, de su fractalidad del árbol, hacen que se comuniquen y, y puedan tener eh, mayor coordinación con la naturaleza. Entonces ellos pueden crecer a sus, a sus, uh, crecen plantas, flores eh, y pastos en, en el pie de los árboles. Y hay infinidad, como digo, de, de árboles. <coughs> hay árboles que tienen solamente flores, ¿No? Y son unas flores magníficamente, flores bellísimas y que también tienen el sus funciones sabote, Exacto, uh -huh. entonces, y cada árbol tiene, como ligas diferente sincronicidad los, eh, Un aspecto muy importante son las abejas ¿Sí? ¿Quiénes son los transmisores del polen? Las abejas, ¿no ven? ¿Y de dónde traen el polen? de las flores, de los árboles, de las plantas. De todo. Muy importantes. Donde no hay vegetación, no hay abejas. Exacto. Si no hay abejas, no hay vida. ¿no? Exacto. Es, todo va, es un conjunto que va todo de la mano. Exacto. Todo muy sincronizado. Le agradezco su visita. Bueno. Es un tema muy amplio. Ah, lo es un tema muy es amplio. Es un tema sí. muy amplio que nos gustaría tenerlo en una siguiente oportunidad, sin duda, para ir desglosando cada uno de estos puntos y conocer un poco más cuáles son las funciones de cada uno de los árboles, de las flores, de las abejas y por supuesto cómo nos beneficia la silvicultura urbana. Le agradezco gracias. muchísimo. Bueno, muy amable. Ha gracias. sido un gusto que nos esté acompañando. Hasta la próxima. Gracias. Mi amor, mi amor. Mi amor.